Nos están llegando eh, vídeos y fotografías de Valladolid, de otras provincias que ahora mismo no tenemos en, en lista, pero que es una, una movida a nivel estatal y que es el inicio. ¿eh? La cerrazón de la empresa no puede ahora contar con nuestro desánimo, al contrario. ¿eh? Dos gabinetes jurídicos, un montón de cocineras de, de Mossos aquí eh, para, para un control innecesario porque no ha habido ningún tipo de violencia, en ningún momento, al revés, un ambiente pseudo festivo dentro del dramatismo del despido de las compañeras y un ambiente de piña que es el que tenemos que mantener.